¿Sabes cuál es la diferencia entre un préstamo convencional y un préstamo FHA? El préstamo FHA o el préstamo de la Administración Federal de Vivienda es asegurado por el gobierno federal. Requiere un enganche de 3.5%, pero 100% de eso puede ser regalado y funciona muy bien con los que tienen una puntuación de crédito baja. El mínimo es 580 puntos. Ofrece una tasa de interés muy buena y tiene una cantidad máxima que se puede prestar al cliente que depende del condado en el que tú vivas. También requiere el seguro de hipoteca. El préstamo convencional requiere un enganche de por lo menos 3% o a veces más. Requiere una puntuación de crédito más alta, tiene una tasa de interés promedia más alta, no requiere seguro hipotecario si es que tienes un enganche de por lo menos el 20%. O una vez el préstamo de casa se haya pagado, hasta que quede 78%. Este y su seguro de casa puede ser más barato que el préstamo FHA. Si quieres averiguar más en cuanto a las mejores opciones para tu situación individual, llámanos hoy mismo. Solo marca 702-499-6556 y con gusto te ayudaremos.